Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos al canal que os trae las noticias de la semana. Bueno, las noticias de esta semana, a ver, son muy buenas, son, yo creo que son mejores incluso que las de la semana pasada, pero quería decir que no he podido eh, traerlo ayer, el domingo, porque tuve un problema, eh, por el que no pude grabarlo, porque sabéis que yo las noticias de la semana las grabo el mismo domingo, ...para poder recopilar, obviamente, las noticias de la semana. Pero bueno, ya está. Eh, han sido muy buenas noticias. Especialmente el direct de, de Smash Bros. que a estas alturas ya... ...todos o la mayoría conoceréis todas las novedades. Pero aquí os traigo un resumen. Entre otras muchas cosas, como demos... Eh, ...lanzamientos nuevos, mandos... Y bueno, pues quedaros para conocer todos los detalles más destacados, obviamente, de esta semana. De esta semana, que son estas. Chasen podría llegar a la Nintendo Switch. Este juego indie ha gozado de muy buenas críticas en su estreno en las plataformas de Sony y en PC y muy buenas ventas. Su creador ha declarado que pretende llevar su juego a todas las plataformas posibles y es que, cuando se ha preguntado sobre una posible versión de Switch, ha respondido lo siguiente. Nuestra respuesta siempre ha sido que queremos llevar el título a la mayoría de plataformas posibles y, afortunadamente, podremos hacer algunos anuncios sobre ello pronto. Si se trata de Switch y hay interés en una versión física, digamos que la relación entre Lidman Games y la persona de negocios de Chasem es muy buena. Ya disponible una demo de Valkyria Chronicles 4. Ya está en la eShop de Nintendo Switch una demo de la nueva entrega de Valkyria Chronicles. En ella podremos probar el prólogo y los dos primeros capítulos para comprender los sistemas del juego. Además, habrá una misión totalmente exclusiva. Los datos de la demo podrán ser transferidos al juego completo. Por otro lado, también está ya disponible para reservar en la eShop. Al hacerlo, desbloquearemos la misión a Captainless Captain. Ubisoft lanzará Chill of Light y Ultimate Edition y Valiant Hearts a la híbrida. Child of Light y Valiant Hearts, aclamadísimos títulos del estudio francés Ubisoft, llegarán a la consola de Nintendo, según ha anunciado la misma desarrolladora. No se sabe si incluirán novedades con respecto a versiones pasadas, solo se ha compartido las fechas de lanzamiento. Child of Light nos llevará en un viaje por el reino de Lemuria en un precioso RPG ...y llegará el 11 de octubre. Por su lado, Valiant Hearts nos enseña el lado más humano y amargo de la Gran Guerra... ...y lo hará a partir del 8 de noviembre. power a lanza una nueva serie de mandos cromados para Switch. power a, empresa dedicada a la fabricación de accesorios para consolas... ...ha subido a su tienda online una nueva serie de mandos cromados diseñados para la Nintendo Switch... Estos mandos cuentan con la licencia oficial de Nintendo y están basados en Mario, Peach, Zelda, Breath of the Wild y la saga Metroid. El coste de cada mando es de 29,99 dólares, unos 25,89 euros, y cuenta con un cable de USB de hasta 3 metros. De momento no se sabe si llegarán a Occidente, pero se podrán reservar e importar desde América. Confirmada la fecha de salida occidental de The Warden With You Final Remix. Nintendo ha compartido la que será la fecha de salida, tanto en Europa como en América, de The Warden With You Final Remix. Este juego de Switch, originalmente lanzado en DS, estará en todas las tiendas a partir del 12 de octubre y ya está disponible para reservar. Doom Eternal, confirmado para Switch. Bethesda ha anunciado esta semana a través del Twitter oficial de Doom, que Doom Eternal, secuela del juego que ya salió para Switch, llegará finalmente a esta consola. Este anuncio ha sorprendido, pues en el momento del anuncio oficial durante el E3 de este mismo año, el juego no aparecía listado. Al parecer, Bethesda ha decidido corregir esto, seguramente por el buen recibimiento del primer Doom en la híbrida de Nintendo. Detallados los modos de juego de Blade Strangers Nikali ha revelado en detalle todos los modos de juego, o al menos los principales, de su próximo juego, Blade Strangers Para empezar está el modo historia En él vemos como unos ordenadores traen a los distintos héroes para parar a la malvada Lina Cada uno tendrá su propia historia, incluida la villana en el modo arcade espera un modo tradicional en el que nos enfrentaremos a varias peleas consecutivas pudiendo ajustar la dificultad, el tiempo y el número de rondas. El modo misión te propone dos retos, desafíos en los que mejoras nuestras habilidades perfeccionando combos y supervivencia en el que nos enfrentaremos a varios personajes controlados por la CPU entre las dificultades fácil, normal y difícil. El modo versus estará para poder combatir contra nuestros amigos de forma local o contra la CPU en partidas rápidas. Por supuesto, el modo online para poder jugar contra cualquier jugador a través de internet. Los combates se dividirán en ligas y se te emparejará contra jugadores del mismo nivel aproximado, aunque también se puede jugar en el modo casual o sigiloso. Estas últimas ocultan la información personal. Y por supuesto, un modo entrenamiento que no necesita mayor explicación. Play Strangers llega el próximo día 28 a la Nintendo Switch. El equipo de Bravely Default sugiere una nueva entrega y una conexión con Octopath Traveler. Como algunos ya sabréis, parte del equipo de Bravely Default ha trabajado en el reciente Octopath Traveler. Puede que esto no sea lo único en común entre estos juegos. La semana pasada acompañé a la noticia del millón de ventas de Octopath Traveler con una ilustración que celebraba dicha cifra. Muchos aficionados observaron que dicha ilustración tenía un gran parecido con otra de Airi, de Bravely The Fort. Pues esta semana, el equipo de este último ha publicado en su cuenta una nueva ilustración en la que se aprecia la celebración del millón de Octopath Traveler arrojando una sombra en una pared, revelando así a Airi. Junto a esta imagen, el equipo ha comentado que est estemos pendientes de las novedades. Así, se insinúa no solo una conexión entre ambos juegos, sino que podría haber un nuevo título de la saga Prezli. Confirmadas las Mega Evoluciones para Pokémon Let's Go Si bien era difícil imaginar que las Mega Evoluciones no estarían presentes en este nuevo juego, ahora ya sabemos con certeza que sí que estarán. La revista japonesa Koro Coro ha confirmado esta información con capturas del juego en la que se pueden ver a Mega Venusaur, Mega Charizard X e Y y a Mega Blastoise. El sistema de Mega Evolución funciona aparentemente igual que en las anteriores entregas. Hay, además, fuertes rumores de nuevas Mega Evoluciones, destacando Mega Raichu, Mega Jolteon, Mega Flareon y Mega Vaporeon, por motivos evidentes, entre otras muchas. Esta nueva información acerca esta posibilidad. Un repaso al Super Smash Bros. Direct. Esta semana ha habido un nuevo Direct enfocado en el próximo juego de Super Smash Bros. En él se han anunciado nuevos personajes, ayudantes, escenarios, Pokémon, objetos y modos de juego. Empezando por los personajes, se han anunciado a Simon Belmont, al que por cierto <ríe> mencioné en este vídeo de aquí, mucho antes de que empezaran los rumores, y a King Karrul. Como personajes jugables, sí, reconozco que aquí en Karrul lo dije como imp imposible, no improbable, imposible, igual que a Ridley, soy un gafe. El se atacará con su mítico látigo, además de con hachas, cruces y agua bendita. Por su parte, el rey Kremlin usará su trabuco, su corona a modo de boomerang y el rayo de Donkey con 64 como smash final. Por otro lado, Richter Belmont, Chrome y Samus Oscura han sido revelados como personajes eco de Simon, Roy y Samus, respectivamente Aunque Chrome también contará con elementos de Ike En cuanto a los ayudantes De la serie Castlevania se ha confirmado a Alucard Más adelante nos han mostrado algunos más en movimiento Algunos que ya se habían confirmado y otros que no Estos son Zero de Mega Man X Knuckles de Sonic the Hedgehog Crystal de Star Fox Claptrap de Donkey Kong Capitán de Animal Crossing Cocinero Kawasaki de Kirby, Gray Fox de Metal Gear, Nikki de Pasacartas, Shovel Knight, Luna de Zelda Majora's Mask y Sazalos de Monster Hunter, quien además será el jefe de un escenario sin desvelar. Yo personalmente pienso que es un modo historia. Y hablando de escenarios, se han confirmado dos. El primero es el castillo de Drácula, ambientado en el universo Castlevania. Consiste en un castillo, claro, de aspecto lúgubre, sobre todo porque está infestado de monstruos. Se trata del escenario con más jefes. Aquí se podrá luchar contra Medusa, Momia, la criatura y el hombre pulga, Muerte, Carmila, Hombre Lobo, Drácula y Kid Drácula. También contará con hasta 34 temas musicales de la saga Castlevania. Desde luego, toda una declaración de amor a la franquicia. Después está el ayuntamiento de Nueva Donk que si bien ya se había visto en, en el adelanto de Mario, no se había confirmado hasta este miércoles. Está, obviamente, inspirado en Super Mario Odyssey. Será otro escenario de tour, ya sabéis, una plataforma que va viajando, que ascenderá la torre del ayuntamiento de Nueva Donk. A medida que se sube, irán apareciendo Pauline y sus músicos. Si los reúnes a todos, empezará a sonar Jump Up Superstar, cantado por la alcaldesa. Todos los escenarios pasados han sido reeditados, a excepción de los del Smash original, por nostalgia. Ah, por cierto, el número total de escenarios es de 100 si no contamos el Campo de Batalla, Destino Final y Gran Campo de Batalla. Y cada uno tendrá una versión Campo de Batalla y Omega, un Destino Final, vaya. Lo que hace un total de 300 escenarios. Y además hay 800 temas musicales solamente en los escenarios y 900 en total. Esto equivale a 28 horas de música. Al igual que con los ayudantes, se han hablado de varios Pokémon, algunos ya se habían visto y otros no. Estos son Executor de Alola, Abra, Solgaleo, Lunala, Mimikyu, Pyukumuku, Pulpix, Pulpix de Alola, Marshadow y Dito. Ahora, los objetos. La pistola plátano, parece algo sacado de Donkey Kong. La espada asesina, que dará un golpe más fuerte cuando su hoja se ilumine, parece sacada de Fire Emblem. Bomber, sacado de Kirby, al usarlo crea una gran explosión. La guadaña de la muerte, asumo que de Castlevania. mata de un golpe a aquellos que están malheridos, pero no lo entiendo muy bien, la verdad. El báculo de Kid de Call cuanto más lejos esté tu objetivo, más daño recibirá. La seta andante maligna de Mother invierte los controles del personaje que sea golpeado por ella. Y la pistola vengativa dañará más al objetivo cuanto más dañado esté el que lo use. Y ahora vamos a lo jugoso, los modos de juego. Vamos a empezar por el combate de energía. Ahora, el combate de energía es un modo estándar y mucho más dinámico. Ahora también se tendrá que escoger el escenario antes que el personaje, para poder así escoger a alguien adecuado al terreno en el que se jugará. También se podrá turnar quien escoge el escenario, que lo escoja el que perdió la anterior partida o todos en orden. Ahora, la muerte súbita gana atención, pues la pantalla se irá acercando poco a poco. También se podrá jugar con algo nuevo, la barra Smash final, que sustituiría a la bola Smash. Una barra que se irá cargando hasta que esté llena, para poder así usar tu Smash final de potencia reducida. Aunque no podrán usar los dos personajes al mismo tiempo. Cabe decir que esta opción es opcional. Un nuevo modo de juego es la Tropa Smash. Combates eliminatorios de 5 contra 5 o 3 contra 3. Una persona controlará a 3 o 5 personajes consecutivos o se pueden ir turnando con otros jugadores. También regresa el torneo, con el que podrán jugar hasta 32 personas, ideal para grandes grupos. Esto no es un battle royal. Pero un poco sí. No, no lo es. Después está es el Smash Total, en el que se eliminarán los personajes que usemos en cada combate, obligándote a aprender a utilizar a varios personajes. El modo entrenamiento ha sido mejorado considerablemente, con un escenario especial en el que puedes medir alturas, distancias de ataques y de lanzamiento al golpear a tu rival, con una trayectoria de tres colores, roja con un 0%, azul con un 100% y verde supongo que normal, no lo sé, no lo han explicado. También se ha añadido el Smash Arcade que funcionará como el clásico modo clásico, valga la redundancia, y cada fase dependerá del luchador que escojas, no estarán hechas al azar. Por último, se ha visto un modo pixelado, que seguramente se trate del tan especulado modo historia. De hecho, varias personas han analizado lo que se esconde detrás, y parece que pone la palabra espíritus en japonés. ¿Tendrá algo que ver con el vídeo de presentación de Simon Belmont? Además, se han revelado una edición limitada del juego, que incluirá, además del juego, un modo de Gamecube especial y un adaptador de este mando para Switch. Además, esta semana ha salido a la venta Okami HD para Switch. Y esto ha sido todo por hoy. Las noticias más destacadas, no nos no quejaréis, vaya, son buenas noticias. Y nada, si queréis más, ya sabéis que tenéis más, ya no la semana que viene, este mismo domingo. En principio. Y aparte, el vídeo del sábado, que no, no falte. Y nada, si os ha gustado, agradecería muchísimo un like, que os suscribiráis, le diráis a la campanita, y lo compartiréis con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Recordad también que subo cosas en las redes sociales, que estaría bien que me siguierais y bla bla bla. Y nada, dicho esto, nos vemos.